Hola a todos, soy Mario Álvarez Chavarro y esto es Por qué leer número 15. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes un nuevo libro que todo social media debe tener en su cabecera. El día de hoy les traigo Narratopedia, reflexiones sobre narrativa digital, creación colectiva y cibercultura, compilado por Jaime Alejandro Rodríguez y editado por Editorial Pontificia Universidad Javeriana en 2011. Este libro nos habla desde múltiples miradas la importancia de la generación del contenido digital, una investigación desarrollada para abordar la creación colectiva en el ciberespacio desde la teoría y la práctica. Pero, ¿por qué leer Narratopedia? Principalmente porque este libro nos muestra cómo la narrativa digital reconfigura los espacios de la significación en la cultura, generando nuevas expresiones, nuevos géneros literarios y sobre todo nuevas formas de escribir. De igual manera, Narratopedia plantea desde la convergencia mediática los nuevos paradigmas conceptuales encaminados a analizar la construcción colectiva del conocimiento y las nuevas estéticas de la interacción social. Sin duda, un buen libro si queremos construir mejores mensajes desde la experiencia de usuario. Bueno, si les gustó este libro o si tienen alguna duda o comentario sobre este programa, por favor escriban a porqueleer@gmail.com o búsquenos en nuestro grupo en Facebook buscando numeral porque leer. No quiero despedirme sin compartir la frase que dice el social media solamente será una palabra de moda hasta que tenga un verdadero plan. Gracias y hasta una próxima oportunidad.